Ahora Silver le quitó las cadenas, está libre en chapu <risa> El chapu está amarrado Aunque grite todo el día A las novias de su amigo Él se quiere chapulinear Currucú <risa> No mames